Vamos con las informaciones y les habíamos anticipado y es que se ha incrementado considerablemente el flujo de la carga boliviana por Puerto de Hilo. En seis meses la carga boliviana superó en más de 71,4% toda la mercancía importada en 2018 por el Puerto de Hilo en Perú. En un año y medio Bolivia ya movilizó además cerca de 60 toneladas y este año espera quintuplicar la carga del año pasado. Cuando las importaciones anuales por ese puerto peruano alcanzaron 22 toneladas, pero solo en los primeros seis meses de la gestión 2019 la carga boliviana creció en más del 71%. Los datos también muestran que Bolivia redujo en un 3,97% el flujo de carga que salía por los puertos de Arica y Antofagasta en el norte de Chile. Tierros, bobinas, granos y carga en general se importan a través de los puertos peruanos de Matarani e Hilo hasta Bolivia. Por Antofagasta sale minerales, por la cercanía con Potosí, por Arica carga en general y por Matarani principalmente se importan granos. La tendencia mundial es que los puertos reciban cargas en containers sin descuidar la carga suelta. No obstante, se aguarda después de que se hagan las mejoras en el encalado del puerto de Hilo, que pueda convertirse en un puerto más para cargas de proyecto. Esto por los proyectos que tiene Bolivia con relación a hidroeléctrica, equipos que actualmente llegan por Chile.